Bueno, buenas, buenas tardes a todos. Y bueno, por un poquito de retraso, disculpar por, por el mismo, pero vamos a empezar la, la caña de, de todos los principios de mes de, de nuestra asociación de Regenera. Eh, en este caso, en esta ocasión, como ya anunciamos en la caña anterior, eh, la caña lleva por título la igualdad de género, se puede conseguir y para ello pues contamos eh, afortunadamente con la presencia de Gloria Alarcón García que muy amablemente en cuanto nosotros nos pusimos, bueno, la persona de, de la asociación se puso en contacto pues eh, muy amablemente aceptó la, la, la, pues, la, la, la petición nuestra de que pudiera participar en esta caña para hablar con nosotros sobre este tema. Eh, antes bueno, de presentar un poco eh, bueno, su amplio currículum que tiene en torno a, a este tema y, y también como, como profesional de la, de la enseñanza, comentar un poco el, que este tema es un tema que, que, que paradójicamente, aun estando como estamos y si todos somos conscientes de que estamos en, en una época, en una sociedad, eh, plenamente tecnológica, estamos en el siglo XXI, ap ap ap aparentemente una sociedad ya muy avanzada, muy evolucionada, pero que en algunos aspectos de, de las relaciones humanas, en lo que toca a las relaciones humanas especialmente, mmm, eh, nos seguimos comportando de alguna manera, de una manera muy parecida como, bueno, pues algunos incluso pues, decir pues, de manera muy similar a cómo se comportaban nuestros, ante, nuestros ante, eh, antepasados en la época de, la, de las cavernas. Eh, yo particularmente... Yo no tengo excesiva experiencia en, en esta temática, no es, no es mi profesionalmente no es, no es un tema al que me dedique, pero sí de manera colateral, porque yo soy orientador de un instituto de educación secundaria y lógicamente es un tema que, sobre todo eh, cuando trabajamos en, en, en tutorías con, con, con grupos de, de adolescentes, pues entre los muchos temas transversales que nosotros eh, abordamos para, para desarrollar el currículum escolar, el currículum de educación secundaria, el tema precisamente de, de la igualdad el tema de la violencia de género, es decir, son temas recurrentes y temas que sistemáticamente venimos trabajando año tras año y además con, con, con proyectos, con ideas, con, eh, no de una manera puntual de dar un, un, una pequeña charlita y tal, no, no, no, talleres que a lo mejor duran pues todo un trimestre en el cual se trabaja con adolescentes de tercero, sobre todo cuarto de la ESO, es decir, chavales ya que tienen una edad en la cual han empezado a establecer relaciones entre, entre ellos, entre iguales, Precisamente para abordar este tema y precisamente para prevenir prevenir por lo que desgraciadamente en nuestra sociedad pues estamos viendo que, que viene que viene sucediendo es decir que, que realmente eh, la, la aparente igualdad que se tiene que dar entre, en, entre seres humanos entre personas a nivel de género pues constatamos pues que no que no está es más incluso nosotros lo que lo que venimos observando desde la, nuestra modesta visión como como orientadores es que en algunos aspectos hasta se está retrocediendo es decir Podemos ver cómo eh, modelos de funcionamiento eh, de la sociedad de quizá de los, años, pues de los años 60, 70, pues se están reproduciendo cuando lo que se supone es que deberíamos haber avanzado hacia una, hacia una sociedad más igualitaria entre, en cuanto a las relaciones interpersonales entre, entre género. De chicos y chicas. Eh, bueno, para ilustrar todo esto y para... ...lógicamente porque es una conocedora... ...porque su, su, su pensamiento, sus ideas... ...giran en torno a todo esto... ...y una persona plenamente convencida... ...y bueno, más, más de, de una de las personas que, está, que estamos aquí... ...pues habremos leído eh, artículos de, de ella... ...hablando sobre el tema... ...pues está Gloria Larcón. Es Gloria Larcón, eh, Gloria Larcón eh, es una persona que es... Bueno, es ...conoceréis que es eh, profesora titular de la Universidad de Murcia... Eh, es directora del Centro de Estudios de, de Mujeres y de Género de la Universidad de Murcia, vocal de la, de, de la Junta de Relaciones Internacionales eh, <risa> del Fórum de Política Feminista de, de, de, de España y también es vicesecretaria general de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas del Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, pues ella va a hablarnos sobre, sobre estos temas y para, bueno, pues darnos un poco de luz en torno a la, al, al tema de nuestra caña, es decir, si la igualdad de género es algo que, que se pueda conseguir y en qué momento nos encontramos nosotros, sobre todo en esta, en esta coyuntura histórica, concreta, en la que estamos viviendo, en la que parece como que como que hay cosas que amenazan ¿no? esa, esa situación de, de, de, de igualdad de, de género. Bueno. ¿Gloria? Okay. bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotras y con vosotros. Mm, bueno, ha sido muy generoso al decir que nada más invitarme a Cedí, porque sí que es verdad que a Cedí nada más invitarme, pero nos ha costado un montón de tiempo eh, fijar el momento por todas las complicaciones que tienen, pero yo tengo que agradecer a, a, a Federico Carrasco Martín Pleite, que es un compañero mío de la facultad y que fue el que me habló de todos vosotros y todas vosotras, el que me hizo el que nos puso en contacto y me dijo, mira, que hay una organización, hay una asociación, eh, tienen interés en, en que en trabajar estos temas, hemos ido ahí pues un poco cada una, Luchi, Amparo, bueno, ahí intentando ver, cuadrar y al final pues la fecha fue... Eh, los prolegómenos del, del 8M para focalizar, y ahí eso es como que como lo del Twitter, ¿no? ¿Quieres fijar el Twitter? ¿no? Pues sí, se fija, y eso es inamovible, ¿no? Bueno, nada, muchísimas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de conoceros como asociación. Nos conocía, sí que luego a partir de, de estar en contacto con vosotras y con vosotros, pues mucha gente me ha hablado, me ha referido, obviamente... Eh, os he visitado en vuestra página, he visto vuestras actividades, vuestros proyectos y lo primero que tengo que hacer es felicitaros porque eh, la sociedad... ...no sé si civil, yo no entiendo que haya otra sociedad... ...porque si la es civil respecto de la militar... ...yo creo que no, la sociedad es la sociedad... ...pues sí que es verdad que considero que es importante... ...que la sociedad esté organizada... ...y que las asociaciones... ...yo antes lo decía Antonio, soy presidenta... ...del Fórum de Política Feminista de la Región de Murcia... ...también soy vocal de Relaciones Internacionales... ...del Fórum Estatal, que es el marco, el paraguas nacional pero eh, entiendo, entendemos que solamente hay o solamente se puede activar o solamente se puede tener viva la democracia si la sociedad se organiza, debate, discute, propone, controla y exige, ¿no? Y yo entiendo que eso es lo que hacéis con, con vuestra actividad y encantadísima de estar aquí para, para conversar porque de lo que se va a tratar yo, yo voy a intentar, voy a bueno, voy a dar alguna que otra pincelada, pero lo que más me interesa es hablar con vosotras y con vosotros y, y abrir un diálogo y un debate ...para que pongamos un grano de arena a la cantidad de interrogantes que se plantean... ...y donde yo tampoco tengo las soluciones... ...de hecho nadie tiene las soluciones, esto no hay aquí ninguna pócima mágica... ...y hay que reflexionar, lo que hay es que reflexionar... ...y vosotros os vamos a empezar con una reflexión, ¿no? La pregunta, la, la caña de hoy es... Eh, ...la igualdad eh, la vamos a conseguir... Eso es un mega interrogante, ¿no? Eso, en fin, eso es, pues eso lo es todo, ¿no? Pero yo voy a ser muy atrevida, voy a ser muy atrevida y bueno, además de lo primero, va por todas y por todo, ¿no? Se si fracaña, salud. Bien, el interrogante yo lo voy a. yo voy a plantearlo y lo voy a lo que terminaría pero lo voy a hacer porque soy muy atrevida y muy atrevida con esa pregunta tan tan esencial que es pues lo, la igualdad la conseguiremos la respuesta para mí es una la conseguiremos si estamos juntas la conseguiremos si nos unimos la conseguiremos lo primero de todo si las mujeres del mundo que somos el 50% de la población, nos unimos. Y la conseguiremos si los hombres, que sois el otro 50% de la sociedad, os unís, os unís a esa causa. por lo cual, esa es la premisa de partida, la unión. No somos ni antagónicas, ni antagónicos, o lo somos en la medida en lo que somos las personas las personas no somos eh, por mi hermana y yo no nos parecemos y tenemos todos los rasgos fundamentales para parecernos pero somos diferentes, somos distintas, tenemos identidad, tenemos rasgos comunes, pero somos diferentes. Bueno, pues esto mismo nos pasa cuando hablamos de igualdad de género, mujeres y hombres, incluso si nos centramos, si nos adentramos en los feminismos en el modo de luchar por la igualdad. La premisa fundamental y al tiempo, el origen, a mi modo de ver, de la situación en la que nos encontramos, tiene que ver con esa necesidad básica del patriarcado que es en la división, justo en la antítesis de lo que yo estoy planteando como fórmula mágica de conseguir esa igualdad. Igualdad mujeres y hombres, o sea, perdón, unión de mujeres con mujeres, unión de mujeres con hombres y búsqueda de aquello en lo que estamos de acuerdo y dejar a un lado aquello en lo que no nos ponemos de acuerdo. Esto, claro... El, el afán del patriarcado es exactamente que no nos pongamos de acuerdo, porque si nos ponemos de acuerdo, el frente es mucho más potente, es mucho más difícil de romper. Entrando, ese sería el planteamiento general, ¿no? entrando en lo que son las la igualdad, la, la igualdad entre mujeres y hombres. Aquí podemos abrir un debate también muy grande o muy largo y, si queréis, lo hacemos sobre lo que es la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, los géneros, las dualidades, la dicotomía. Eso, si queréis, lo dejamos para la reflexión. Pero la cuestión es por qué no, las mujeres no estamos unidas ...y no y buscamos o nos concentramos en las diferencias... ...bueno, porque las mujeres nos hemos dedicado básicamente a lo doméstico... ...las mujeres hemos estado... ...en fin, aquí Celia Moros hace una, una como tres escenarios... ...que son el espacio público, el espacio privado y el espacio doméstico... ...en esos tres espacios los hombres habéis ocupado el espacio público y las mujeres hemos ocupado el espacio doméstico el espacio privado, es decir, el que está entre media, en la intersección también lo han ocupado los hombres y esto tiene un reflejo muy claro lo voy a poner en una, en una, en un, en un, en una imagen, en una casa ¿Dónde están las mujeres en una casa? En la cocina. Y además en la cocina, las mujeres lo hacemos todo, ¿no? Cocinamos, leemos, le damos de comer a los críos, planchamos. En el salón, cada vez menos, porque en España, bueno, pues afortunadamente eh, lo que es la sala de estar cada vez tiene más, pero el salón es el lugar de recibir y es dentro de la esfera privada la parte más pública yo creo que quienes estamos aquí la edad que tenemos eh, hemos visto como en muchas casas los salones los, las salas de estar hay una que se usa y otra para enseñar ¿No? vale, pues eso significa que la de estar donde se está, donde se vive, está más cercana a la cocina, físicamente también lo es, y el salón es el de recibir, donde es el espacio ocupado principal y tradicionalmente por los hombres y donde las mujeres lo que hemos hecho ha sido ir a servir, a atender. A, somos anfitrionas, pero hemos ido a atender a nuestros invitados. Y luego ya salimos al espacio público. En el espacio público están los hombres. Aquí estamos en un espacio público y afortunadamente somos un 50%. Estamos en una paridad prácticamente perfecta. Pero también sabemos que el espacio en el que estamos público no es un espacio convencional. Y afortunadamente cada vez hay más espacios como este, donde las mujeres pues salimos, venimos y venimos y salimos solas. Pero si no nos centramos en el espacio público como el bar, sino que nos vamos a, al Gobierno, o nos vamos a la Universidad y buscamos el espacio público de la Universidad, pues el espacio público de la Universidad es la Junta de Gobierno, los equipos directivos, y ahí las mujeres estamos entrando cada vez más, pero no es exactamente la paridad lo que domina esos escenarios. Claro, la pregunta, seguimos en la pregunta, ¿conseguiremos la igualdad? Pues aquí viene mi, segunda, mi segundo planteamiento, juntas, unidas, haciendo redes y consiguiendo los espacios. Es decir, consiguiendo que las mujeres transiten hacia lo público y los hombres transiten hacia lo doméstico en la medida en la que esa transición correlacionada no se produzca no puede haber igualdad ¿por qué? porque significa que las mujeres nos dedicamos a qué? a cuidar y cuando las mujeres cuidamos pues significa que no le dedicamos el tiempo de cuidar no se lo dedicamos al tiempo público y el tiempo público implica algo fundamental que es la autonomía cuando cuidas desarrollas una serie de valores y una serie de mm, inteligencia pero exactamente, exactamente autonomía no es lo que tiene estás condicionada bueno, pues ese tránsito, esa, esa comunicación, esa, esa, sí, ese tránsito, ese paso, esa evidencia por parte de mujeres y de hombres de todos esos espacios que comportan, es decir, lo espacial tiene todas las perchas que vamos a ponerle y de nosotros hacia un lado y vosotros hacia otro, hará que todas las virtudes, todos los valores, todas las inteligencias que se desarrollan en un espacio el doméstico no solamente sean desarrolladas, vividas por las mujeres, sino también por los hombres y lo mismo suceda con todo lo que implica dominar el espacio público. A mí particularmente de espacio público quizás hay dos factores que me importan mucho. Me importa mucho que los hombres estéis en el espacio doméstico, en los cuidados, porque la cantidad de cosas que os perdéis son inmensas. Cuidar significa desarrollar habilidades, capacidades, que si no cuidan, no las conocen. Y eso, en el arquetipo masculino, se os está negando. Por lo tanto, ese patriarcado, esa, esa extracción de ese, marco, eh, de ese marco de los cuidados, os está, no, está negando el desarrollo como persona. Las personas no solamente somos razón, sino también somos emoción y somos sentimiento. Y bueno, hay pues, toda la teoría de las distintas inteligencias. Pues eso, eso los hombres os lo estáis perdiendo. Y eso también os lastra. Y claro... A mí para, para mí es importante ese, ese punto, lo ganaríais con la igualdad. Y el otro punto, justamente en el contrario, es que las mujeres saliendo a la esfera pública, lo que ganaríamos sería autonomía y libertad real, libertad de decidir. Y no decidir porque otros, porque son otros, nos consienten con que decidamos, sino porque tenemos la capacidad plena de tomar decisiones de tener independencia económica y de tener poder. Y eso también es un ejercicio primero al que tenemos derecho y en segundo lugar pues eh, estamos más que capacitadas. Bueno, segundo punto, la conseguiremos la igualdad en tanto en cuanto esa comunicación, esa conexión se produzca. Si no se produce, pues no la conseguiremos. ¿Por qué no la conseguiremos? Pues porque es muy difícil pedirle un sacrificio extremo a las mujeres que cuiden y además sean poderosas. Las mujeres no tenemos superpoderes. Las mujeres no tenemos superpoderes y además tenemos derecho a no tenerlos. Pero... Eh, ...por qué tenemos las mujeres que tomar decisiones... ...también vosotros tenéis que tomar decisiones... ...cuando no, entr no entráis en la, la, en la esfera de los cuidados... ...cuando no desarrolláis las emociones, los afectos... ...la inteligencia que comporta, la empatía que significa... ...estar con alguien del que te tienes que preocupar... ...pero es verdad que yo ahora mismo estoy más preocupada... ...por lo que nos pasa a nosotras que por lo que os pasa a vosotros... ...lo siento, lo siento... ...bien, muy importante... Una cuestión es que nosotras nos tenemos que unir, vosotros nos tenéis que apoyar y que vosotros comprendáis y nosotras comprendamos cuáles son el mecanismo. La tercera cuestión que está totalmente unida a lo anterior es que lo que hay que hacerle es que se tiene que exigir a los poderes públicos. Porque claro, pues, eh, hay muchas teorías... Que, eh, y muchas y mucho, cuantificaciones de cuánto tiempo tardaríamos en tener igualdad real entre mujeres y hombres. Y bueno, pues hablamos de, de, de, de siglos, ¿no? Es decir, que eh, la historia del mundo, eso que os cuentan de que la historia, a mí eso me lo contaban en la Facultad de Derecho cuando yo estudiaba, que las mujeres, las actures, eh, había matriarcado en España con las astures eso no es verdad. Eso no es verdad. En España no ha existido. Hay otras poblaciones en África que parece ser que sí, pero en la Europa civilizada el matriarcado nunca ha existido. Pero también es verdad que aunque eso sea así, pues hace 300 años, de, una, de un modo no, sanguín, no, san, no sangriento y de un modo tan, no silencioso, activo, bueno, pues se ha dado, se ha caminado, se ha, se ha avanzado en derecho de la otra parte de la población, en derechos humanos, que son los que nos conciernen a nosotros. Y esa evolución ha sido muy, muy contundente y, y bueno, y ni un paso atrás. Pero, pero a eso hay que meterle acción política vosotros y vosotras como, como asociación sois, hacéis acción política entre otras cosas porque ahora vamos a discutir y vamos a hacer una agenda feminista si queremos porque a poco que nos pongamos a preguntar ya que yo os pregunte, a ver, ¿qué problemas tenéis las mujeres por el hecho de ser mujeres? No la que le pasa a la vecina, a vosotras haríamos una agenda feminista porque al final, lo personal es político. Y es así. Lo que me pasa a mí, unido a lo que le pasa a ella, a ella, a ella, a ella y a ella, termina siendo político, termina siendo una necesidad colectiva. Y eso es lo político. La gestión del bien común. Esa es la política. Lo sabéis. Bueno, pues aquí la cuestión es qué le tenemos que exigir a nuestros poderes políticos, para que esa tendencia natural de la, del logro en la igualdad de derechos de mujeres y hombres no sea, no, no tenga un cauce natural, sino que sea efectivo en el menor tiempo posible. Y ese efecto tiene que ser efectivo porque la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, o mejor dicho las mujeres, como seres que somos humanos hay una redundancia muy grande los seres, bueno, no, hay también seres animales no pero tenemos derechos fundamentales y los derechos fundamentales tienen que ver con la vida y con la integridad moral con la integridad física y la integridad moral y eso consiste en la autonomía y eso en la medida en la que no tenemos la igualdad de oportunidades nuestros derechos morales además de los físicos porque nos matan no los tenemos salvaguardados entonces, claro, todo esto es un... Aquí ya este es un melón muy grande, lo otro era más pequeño el melón, pero esto es muy grande. Porque, ¿qué hacemos con la pregunta cuando la gente dice no, es que yo soy... Yo es que me quiero quedar en mi casa. Es que resulta que... Mi hermana, mi amiga, pues resulta que ha sido previo extraordinario fin de carrera y lo quiere ser madre y quedarse en su casa hay que respetar la voluntad claro claro que sí, faltaría más le voy a imponer yo algo a esa mujer la pregunta es cómo se forman las voluntades ¿por qué esa mujer quiere quedarse en su casa? esa es la pregunta que políticamente tenemos que resolver ¿cuáles son los factores para que esa mujer habiendo sido la mejor de su promoción se quiera quedar en su casa? Y eso es política. ¿Cómo es posible que... Y eso metiéndonos... Yo soy profesora de la Facultad de Economía y Empresa. Entrando en la esfera de la empresa, del liberalismo. ¿Alguien se puede imaginar que un empresario una empresaria comprara el mejor ordenador del mundo y lo dejara en la puerta de la entrada de la empresa, le pusiera una, una lo tapara para que no se ensuciara, eso sí, para que lo, no le cayera una mota de polvo y lo tuviera allí y lo enseñara, ¿os lo podéis imaginar? ¿Qué mente económica resistiría eso? Pues eso es lo que hacemos cuando las mujeres que son las que yo tengo en mi aula, porque yo doy en cuarto. ...terminan no siendo ni directoras generales, ni ministras... ...ni jefas de los consejos de administración, ni consejeras... ...exactamente pasa eso, ni investigadoras... ...eso es lo que estamos haciendo con esas mujeres... ...la frustración de esas mujeres es brutal... ...ellas se pueden convencer de otra cosa, pero es brutal... ...pero en una mente... ...economicista... ...tiene sentido... Pues esto es una cuestión política que tenemos que resolver, muy seria. Y los políticos tienen, tenemos, pero somos todos políticos, somos todos actores. Somos actores. Estamos en España muy acostumbrados a pensar y muy acostumbrados a pensar que, es que eso me lo tiene que resolver otro. Es cierto que tenemos muy poca cultura asociativa y por eso siempre entendemos que es el otro contexto. Pero yo lo que os invito, y aquí abro abro la, el debate, ya termino yo. Tenemos que hacer una agenda feminista. Es responsabilidad de todas las personas que estamos aquí en el mundo saber y resolver y exigir que los poderes públicos, todo, judicial, administración, legislativo, deshagan esa situación de desigualdad y de injusticia esencial, estructural, porque esto es estructural y solo se cambia desde la estructura. Bueno, pues yo creo que con esto empezamos a discutir. Si queréis podemos abrir todos los melones y esto es un poco lo que, lo que yo quería contaros así de, de primera. ¿Cómo hacéis en la... turno de palabras ¿me he tenido mucho? no, que va no, ¿no? Ah, vale, vale, vale bueno, ánimo, animaros la primera es la que cuesta, me voy a salir toda vale, pues nada, pues tú en la primera, venga bueno, pues aquí ha levantado una mano yo la sé no que tengo un caso muy, muy me ha venido a, a la mente, porque tengo una amiga que es abogada, eh, bueno, todas ya casi rondando los 40, por, por eso de dedicarse a su vida profesional, eh, con su pareja han decidido tener un bebé, claro. Y yo la he conocido antes y después del bebé, claro, y después cuando eh, estuve el miércoles con ella, y me decía, mira, me igualdad nada. Y mira que su pareja en su encanto, la ayuda en todo, sí. pero bueno, partiendo de que las bajas paternales no estaban igual que las maternales, que ahora parece ser que ya no han aprobado que van a igualar, eh, no igual si igual por un parto físicamente el estado en que queda la mujer como el hombre, no las demandas de la Entonces, claro, ella, pues dice, claro. y, y de hecho, me, y a ver, le dice, mira, es que mi trabajo es malo, pero es que no puedo hacer otra cosa porque mi bebé está antes, o sea, entonces, ahí eh, la igualdad, por mucho que se quisiera, yo, me cuesta, me cuesta, tendríamos que necesitar mucho apoyo y muchas ayudas por parte de, de todos los hijos para que se pudiera, porque yo creo que fundamentalmente, es eso, que la mujer cuando ya tiene el momento culmen de profesionalmente de estar preparada y para tener y tal, y es cuando tiene... justo le coincide cuando decide ser madre o no. Ahí ya hay más de después. Yo lo no dejo ahí, a claro, ver qué, qué es lo que pensáis. Pero, sí pero ¿tu planteamiento cuál es? Que, eh... que por mucho que hagamos, Igualdad igualdad, bueno, podríamos apoyar eso, ¿no? Desde luego, sin duda alguna, si hay eh, la misma baja maternal que paternal, estupendo porque el, el padre va a ayudar en los cuidados, ya no solo del bebé, sino de la madre que está.. Que está eso no madre, es así. Eso no es el planteamiento de los permisos iguales. No, lo que entiendo que es para que el empresario le dé igual contratar a una hombre una mujer, ¿no? Vamos es una... Eh... Tiene distinta perciente. Los permisos iguales e intransferibles de paternidad, maternidad y adopción son, tienen dos objetivos. Por una parte, evitar la discriminación estadística, que es a la que tú estás refiriéndote. Es decir, cuando se encuentra un empresario o una empresaria, se encuentra con un chico o una chica de 30 años, eh, sabe que el riesgo de que contraten a una y a otro es el mismo, o sea, el riesgo que, que comporta contratar a una y a otro es el mismo, porque uno y otro van a ser padres y en la medida en la que los permisos son exactamente iguales, iguales, eh, no se generará esa discriminación respecto de las mujeres. ¿vale? Ese es un factor, pero ese no es el único factor que avala esta, esta, esta política pública. El factor segundo es el que yo hacía referencia, y es el desarrollar el potencial cuidador de los hombres. O sea, no es, decías, es una ayuda al hijo y a la madre. No, no. Es asumir con plena responsabilidad ser padre. De tal manera que durante el periodo de seis meses, que son los mismos que el niño, la niña, la criatura, ha estado con la madre, está con el padre, con lo cual los vínculos afectivos, pero no solo los afectivos, sino también del conocimiento de esa criatura, son por igual, luego ya vienen las afinidades. Así que yo con mi madre, o con mi, mi, nosotros, yo me llevo mejor con mi madre o con mi madre, bueno, depende ya de, de los rasgos de la personalidad, ¿no? Pero sí que es verdad que en la medida en la que las madres somos las que nos encargamos de la crianza, pues sabemos muy bien cuando cómo le da la fiebre, eh, cómo qué síntomas tiene cuando está aburrida o aburrido, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces. La, la importancia de los permisos es estructural en esos dos ámbitos. Por una parte, en generar conexiones entre las criaturas y padre y madre, o madre y madre, o padre y padre, por igual. Pero entre ambos progenitores por igual. De que el, el cuidado eso del que hablábamos antes del desarrollo de, pues, y de los vínculos afectivos y luego también está la parte económica de la discriminación estadística que es importantísima, que es importantísima, pero no despistéis, no, no nos concentremos solo en una, que una es importante pero la otra es estructural en el desarrollo de una sociedad en igualdad. Sí, porque es la semillita que además luego, cuando el, el río crezca o no crezca, pero ya eh, ha estado ahí y ya ha potenciado esas habilidades y Claro, eh, cuando, en fin, en mi casa yo no sé las vuestras, pero cuando se ponía, yo me ponía mala en el colegio a quien llamaba a mi madre. ¿Por qué? Pues porque primero de todo que mi madre era la que estaba en mi casa y segundo de todo es que era la que mi madre conocía perfectamente los síntomas y decía, no, no, eso es cuento, déjala allí que es mentira, ¿no? Claro, a mi padre, a mi padre, pues mi padre le daba exactamente igual como estuviera yo, llegaba por las noche con las zapatillas puestas y me daba un beso y estaba muy bien que me diera un beso, pero ahí, con, ahí se cerraba su paternidad, ¿no? Y eso es un, eso es un, un déficit para los hombres. Y además, yo creo que está muy generalizado, porque a veces tenemos a pensar que nosotros, que refiero a nosotros los, los españoles, ¿no? o los de, Dentro de ello, luego quizá la, la, la cultura mediterránea, que somos un poco los que más carecemos, a lo mejor, de, de, de ese tipo de habilidades. Pero, ¿a poco que tenga relaciones con, otro tipo de, con otras sociedades, teóricamente más, más avanzadas en ese sentido, que estoy pensando, por ejemplo, en, la, en, en los países escandinavos, y nos damos cuenta de que adolecen de la misma carencia de habilidades eh, de las que tú has expresado. Y yo esto lo he vivido o sea, con casos concretos. O sea, recuerdo un ejemplo de un, un proyecto en el que participé, un proyecto Comenius, de, inter, bueno, de intercambio de experiencias entre centros educativos, y eso fuimos a, estábamos en, en Suecia, y, y, y, bueno, y llamo, llamo el, el marido de una de, de, una de las profesoras suecas eh, a, a su mujer pues para comentarle un, interno, un problema y la mujer se puso así muy colorada y tal y ya pues, cuando, cuando pasó el descanso por pues, le preguntamos qué había pasado si tenía algún problema y tal, dice no no dice que mi marido ha llamado que, que, que estaba muy agobiado porque él, él, su hijo pequeño que tenía seis añitos pues tenía fiebre y no sabía qué hacer y que cuando pues, iba a volver a casa. Y nosotros nos quedamos así un poco perplejo, ¿no? Pensando, vamos a ver, tenemos el, el, el, la idea, la creencia de que hay sociedades teóricamente más avanzadas en ese sentido en cuanto a igualdades, a reparto de a más igualdad de género y demás en cuanto a la ocupación en las tareas domésticas y demás y resulta que los mismos problemas que tenemos nosotros en ese sentido, pues lo tienen en otras sociedades es decir, que está como muy generalizado eh, la problemática en ese sentido o sea, que, que, que la, la, la carencia de vida que tenemos nosotros no es solamente nuestra es decir, que está muy generalizada y que, que es un, un problema que, que es que, que más global. No, el patriarcado es global, sí, el, global, el patriarcado es global, sí. Nos despistamos, es, creo, sólido, es sólido, y sólido. Sí, despistamos un poco cuando queremos, yo también creía sí, que los países nórdicos todo esto está mucho más avanzado. Sí es cierto que la legislación está muy avanzada la legislación, las medidas, la guardería, los apoyos sociales, todo eso. Pero por ejemplo, desde que los países, algunos países europeos contamos a las mujeres que asesinan, Dinamarca por encima de nosotros, pero con diferencia. Uh -huh. Suicidas europea tienen un índices más alto que nosotros de asesinatos de mujeres. Uh -huh. Pero hay una estructura, como tú decías, un tema estructural, de orientación al bien común de esas sociedades, de una producción inexistente o mínima, que hace que los fondos públicos se, se empleen con mayor cabeza, mayor criterio de equidad en los temas de igualdad de, de, de género. Has tocado un tema un peleagudo, el tema de, la, de los niveles de denuncia en la sociedad de los países nórdicos. A ver, vamos a ver. ¿Sabéis conocéis a la Assange? Ah sí, al al, al WikiLeaks, ¿no? ¿Lo conocéis. ¿Por qué está. Sabéis que está um, secuestrado, entre comillas, porque no está secuestrado, ¿no? Está confinado. confinado. Está confinado en la embajada de Ecuador, de Ecuador ¿no? En, en Londres, ¿no? ¿Y sabéis por qué está allí? ¿Y por qué no sale? Sí. ¿Por qué? Tiene dos acusaciones de violación uh -huh. que supuestamente cometió en Suecia o en Noruega. En Suecia. En Suecia. Uh -huh. Y entonces, si sale. De la, de las autoridades suecas sí. o... y conoces la, en qué consiste la violación. No. alguien lo sabe. No sé mucho, pero se trata de una cosa que solamente en ese país o muy pocos sería constitutiva del delito y en Inglaterra, por ejemplo, no. Hmm. tampoco en España lo sería. ¿Tampoco? Bueno, pues el asunto es el siguiente eh, La Sange estuvo con una chica, conoció a una chica Y tuvo una primera relación con esa chica sexual Una noche Y consentida Y la, después de ese momento Él quiso volver a tener relaciones sexuales Y la chica dijo que no Y lo denunció por violación Porque aunque le hubiera dicho que sí Hubiera consentido, no, hubiera dicho que sí, hubiera consentido la primera relación, a la segunda no la consintió. Eso, salvo en Suecia, no hay violencia de género. Pero si te he entendido bien, él no, digamos que no la tocó. Pero... Sí, sí, la violó, claro, la violó. Lo que pasa es, sin consentimiento en la segunda vale, ocasión. En la segunda, decir que, vale, vale, vale. Claro, aquí en la cuestión está. Como ya lo hice contigo y te conozco. Sí, sí, tú dijiste que sí, puedes. Te seguir que teniendo teniendo relaciones sexuales conmigo. Y eso no, no pareja, es amenado? No no es su pareja, no no no es su pareja. No. No, no, no. Bueno, todo esto es... ¿Qué qué? Que había comunicado días antes. Sí, yo pensaba que era que una relación un poquito más... A ver, ese, eh, no lo sé, la verdad es que eso no lo sé, ahora mismo he pillado un poco, pero no lo sé exactamente, pero la cuestión, la cuestión donde el foco, donde yo quiero que pongáis el foco es en lo siguiente. Entenderíamos en una sociedad española, en la sociedad española entenderíamos que es una violación si tenemos sexo con una persona primero consentido y transcurrido media hora sin consentimiento... ¿Cuántos de nosotros pensaríamos que la segunda ocasión es una violación? ¿Sí? Bueno, me parece que esto. Sería... quiere decir es que la sensibilidad, la percepción de lo que es delito, violación, es claramente distinta dependiendo de la sociedad en la que estemos. Ya te digo yo que en, eh, no sé, en muchos países del mundo no hay violaciones en el matrimonio. Y ahí a lo mejor entonces tendríamos que hay cero denuncias. En consecuencia, significa que en esos países donde hay cero denuncias hay menos... Sí, entonces ya te estoy rompiendo la premisa que tú me estás diciendo. Ya, ya, entonces ya te estoy rompiendo la premisa. Es decir, no, la, la, se habla mucho de que, pues, ¿cómo es posible que en los países donde mayor nivel de igualdad hay haya, sin embargo, mayor, eh, mayores niveles de denuncia? Porque las mujeres son mucho más conscientes de que no es no y hasta que no es sí, es no. Y las prioridades son de. No, no, y la, y la, y la, la, la, la sensibilidad es. O sea, la sensibilidad y la sensibilidad y la reivindicación es claramente superior. Entonces, conforme se avanza en igualdad, se avanza en denuncias. Pero eso no significa que haya más. Lo que pasa es que lo reconocemos como tales. Y, y esta es, o sea, paradoja ninguna. No, para, no es la paradoja se le habla la paradoja de la, de la violencia machista en las sociedades con mayores niveles de igualdad no hay ninguna paradoja es nivel de eh, conciencia de dónde está la frontera entre el no es no si sí es sí abuso violación pero, pero en hay algunos países mm. donde se el de de ¿Es mayor que es Dinamarca, por Ya, pero eso, ¿eso qué tiene que ver? Matan más mujeres en Dinamarca que aquí. ¿Matan sí, más. más mujeres? Sí, sí, hace poco incluso hubo un, un programa donde se revistaron en el tema de igualdad a un dirigente político danés, donde salió todo este tema, las, las diferencias tan grandes que teníamos en cuanto a nivel de vida, eh, ayudas sociales, pagarte por ir a la universidad que te paga por ir a la universidad hijo el entrevistador, La pena que usted tiene en el tema de la violencia de género, de sí, es una lacra que tenemos que nos sabemos cómo atajarla. Eso es otra cuestión. Eso no no, no, no, no, no, no, no, no. La violencia de género no, no. La violencia de género en los países nórdicos no es a la nuestra. No, no. No, no, A ver. Otra cuestión es distinta es qué tenemos que hacer. Otra cuestión distinta es qué tenemos que hacer para atajarla. Eso es otra cuestión eso es otro tablero. ¿Y cuál sería? Pues, ¿cuál sería? A ver, yo te puedo dar mi opinión, yo te pido a ti que me des la tuya. ¿Cuál sería? Para mí, estructuralmente la educación. Estructuralmente la educación. La educación y la educación intensiva. ¿Os puedo un ejemplo, esta mañana me escribía un, yo soy profesora de, del máster de género de aquí de la facultad bueno, estoy aquí en la universidad y en otros sitios, ¿no? y entonces yo cada donde pueda que voy, pues intento impartir, um, aunque sea un mínimo módulo, de hecho en mi facultad yo estoy en la facultad de economía empresa y allí eh, les meto siempre un seminario de políticas públicas y género, porque bueno, a mí me llegan bueno, me llegan, no, a, mí no, a mí no me llegan llegan a cuarto, y yo soy su profesora, y y, y, bueno, y lo que yo aprecio es que no se ha tratado en ningún momento ni transversal, ni sectorial, ni nada nada relacionado, en ninguna materia relacionada con, con igualdad de género, con políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ni tan siquiera a nivel bueno básico, bueno que la gente pueda hablar igual que se habla de otros tantos temas. ¿no? Entonces, eh, es lo que estaba diciendo. Me he ido yo con ahí con... Bueno, el caso es que no se, no se estudia en ningún momento, ¿no? Y claro, tú dices, bueno, ah, ya, ya, ya. Y esta mañana me escribían un WhatsApp y me decían que lo voy a preparar eh, voy a preparar una, un módulo para... no voy a dar los datos porque no se trata de eso y eh, necesito dar en tres horas mm, políticas públicas de igualdad de género indicadores de género impactos de género informes de impacto de género eso, son, o sea, eso es como así de grande eso es eh, una materia que se da eh, en, no sé 30 horas, 40 horas 50 horas y muy por encima y yo lo que le he dicho a esa persona, me parece muy interesante, pero lo que tienes que hacer es contratar, o sea, buscar que de esas clases no tú, sino una persona especialista en estudios de género. Que el asunto? Es que la educación, que era por dónde iba, no la puede impartir cualquiera. La educación en igualdad de género... No llevo la gafas, pero veo. No la puede impartir cualquiera. Soy hombre, soy mujer, yo voy a hablaros de cómo veo yo esto. Mirad, ¿alguien se atrevería a dar clases de informática con nociones básicas de, del paquete de Microsoft, de Excel, Word y no sé qué, no sé Pues no alguien se debería dar clase de contabilidad sin tener una noción básica, a formar a gente que va a su vez estar en implicaciones, pues no. Pues resulta que sin embargo para dar clases de políticas públicas, indicadores de género, eso si yo le paso unos papeles lo da cualquiera. No. ¿La igualdad pasa por, por clases? ¿Perdón? ¿La igualdad pasa por clases? ¿La igualdad pasa por asistir por la clase? No, es que no entiendo. A ver, desarrolla eso. No, no, a pregunta si, si pasa por recibir clases. Sí. Claro que sí. Absolutamente. Pero, pero, pero en la no. relación, o sea, por asistir a una clase, una persona no experta en igualdad de género. Por recibir formación <fiputer acceso> ah, ah, ah, ah, en estudios de género. Por recibir formación ah, en, igualdad, en, igualdad. Pero... en igualdad de género. Todos los profesores Mm, es decir, jueces, juezas parlamentarios, parlamentarias ujieres, ujieras todo el mundo todo el mundo tiene que recibir esa formación ¿qué? ¿cómo era la religión? bueno, si te sirve el ejemplo ¿cómo era la religión? es fundamental porque a ver, hay, hay ciencia detrás de esto detrás de lo que estamos aquí hablando hay ciencia Yo humildemente pretendo contribuir como con escribiendo y publicando, pero aquí hay, aquí hay teoría, aquí hay filósofas, filósof, pero sobre todo filósofas, hay antropóloga hay eh, economistas, economista, hay juristas, hay ciencia. De hecho, hemos conseguido, ahora en una red en la que, en la que, de la que yo formo parte, se ha conseguido que en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, que es la que nos evalúa y la que dice lo que es ciencia y no es ciencia, se, habla, se abra un bloque específico para, para los estudios de género, porque esto nos va a sorprender. Los, quienes nos dedicamos a esto estamos claramente infravaloradas respecto de lo que es la producción científica. ¿eh? porque aquí hay una discriminación en, en esa cadena de discriminaciones, en esa cadena de desigualdades, eh, nosotras no nos dedicamos a lo importante. Porque lo que nosotras hacemos lo puede hacer cualquiera. Que no puede cualquiera hablar de qué siente una mujer o qué siente un hombre. Claro que puede hablar cualquiera, pero no en un terreno académico, no en un terreno... Es decir, ahí hay mucha ciencia detrás donde nos dedicamos pues, a trabajar con datos, a generar datos y a generar a partir de esos datos información. Os voy a poner un ejemplo. ¿Sabéis? Y había una palabra bebé, pero os pongo un ejemplo. ¿Sabéis que los experimentos... Os voy a poner dos ejemplos. ¿Sabéis que los experimentos eh, médicos, farmacológicos, se hacen con ratones... Macho no se hacen con ratonas, no, muy fácil, muy fácil, ¿por qué? De hecho, no sé si en fin, esto a lo mejor yo in hoy invito yo a que penséis. Los ibuprofenos que os tomáis, mujeres y hombres, cuando vaya la, al ambulatorio, os dan la misma, ¿cuál es ¿vale la, la dosis? ¿La posología? El, no es diferente, es la misma. Se, Cinco kilos de peso y fuera de tres, ¿sí? Efectivamente. Pero no solamente nos la dan a nosotras cuando estamos tomándola como enferma, como enferma. Es que también esa medicina, ese medicamento, está experimentado en varones. En ratones. ¿Por qué? Pues porque los ratones no tienen ciclos menstruales ¿eh? y es mucho más barato. Claro, un ratón desde que nace hasta que se muere, bueno, tiene la vejez pero tú le puedes ir haciendo experimentos y probando y no tienes que esperar a que esté en el mismo momento, en el mismo ciclo hormonal, etcétera, etcétera. Ese es un detalle. Y otro detalle, que esto, esto, fijaros, fijaros qué importancia tiene esto, los estudios de género sirven para desvelar esto que yo estoy contando aquí, ¿eh? y que la gente no lo sabe, no, no lo piensa, ¿no? Otro detalle, las prótesis de cadera, rodilla, etcétera. Así en vuestro entorno, ¿quién lleva más prótesis de cadera y rodilla, mujeres o hombres? Pues están hechas con el eh, patronaje masculino Es todo lo que es toda la nanotecnología, todo lo que es el desarrollo de las prótesis, vamos, pero esto, yo os digo dónde lo encontráis, lo encontráis en una publicación del Ministerio de Economía, de, de, de, bueno, el antes de Economía y, y Emprendimiento, me parece que era, ¿no? Es decir, que esto es una publicación del Ministerio, no os estoy contando, o sea, esto yo os digo, se llama eh, Innovation o Innovating Gender, o no, gendering, no sé qué. O lo digo, es, pero una publicación, está en inglés, pero una publicación del Ministerio de Ciencia y Competitividad. Se llamaba, no, Economía y Competitividad, me parece que se llamaba en el anterior equipo buscarlo y lo veréis hay 15 ejemplos en experimentales donde lo que nos dice es que las mujeres la ciencia no se preocupa del 50% de la población y eso es ciencia opinión sobre cómo, cómo se ¿No? Pasado, ¿no? Sí. Sí. Si quería expresar mi opinión sobre cómo se desarrolla la igualdad, con pues la ley de igualdad, ¿no? Ajá. yo tengo la sensación mm. de que se está queriendo eh, favor, fomentar la igualdad mm. desde la desigualdad. Mm -hmm. un poco. Mm -hmm. ¿Queremos limarnos, eh, hombres y mm. mujeres? Yo pienso que los eh, no hombres y las mujeres no somos iguales. Mm -hmm entre los mismos hombres ya somos diferentes uh -huh. entonces eh, en, en general yo pues voy lo que yo pienso es que las personas somos diferentes uh -huh. igual que seas hombre que uh -huh. uh -huh. las personas somos diferentes uh -huh. entonces intentar conseguir un patrón me parece una barbaridad uh -huh. o que seamos iguales uh -huh. sí que tengamos los mismos hombres pero si sí. seamos iguales yo soy uh -huh. un hombre entonces yo creo que se está un poco intentando eh, que seamos iguales, dando una serie de derechos o privilegios a la mujer que, no, que se le están falta de ¿Podría ser concreto poner ejemplo. En algunos casos. No, no, yo, a mí me gustaría que vayamos al terreno de lo concreto. ¿Qué? Que no no, quiero generalizar, no, no, pero está generalizando. Ponos un ejemplo para que sepamos bien de qué está hablando. Yo, por lo menos, me gustaría saberlo en concreto. Por ejemplo, eh, hay trabajo en lo que se. El gobierno, el Estado favorece a la empresa para que contrate a mujeres pero uh -huh. sea, no lo hace con el hombre Sí que es cierto que la mujer en ciertos trabajos no está introducida uh -huh. pero la mujer también porque no quiere uh -huh. porque no le interesa o por lo que sea uh -huh. en, el, en el tema por ejemplo de.. de se me ocurre algo más. en el tema del cuidado de los hijos uh -huh. para que se va a tener el divorcio, pues sí. está clarísimo, ¿no? y eso es lo que, ¿Lo que ¿Está clarísimo o es lo que está clarísimo? Está clarísimo que siempre se favorece, o últimamente, ya por vivir menos, pero siempre se favorece el cuidado de los hijos, uh -huh. se le favorece, se da, la mayor parte de las veces a la madre. Uh -huh. Y se le al padre. padre uh -huh. ve. Muchas veces, pues, es, se mantiene al padre. Uh -huh. Y cuando hay violencia, cuando hay un acto violento, eh, el hombre ya, ya es culpable. Después vamos a ver qué ha pasado. Pero en un principio ya es culpable. Aunque no lo sea. De hecho, a la misma jueza que decía que ya había cosas barbaridades, pero ella aplicaba la ley. Porque si no se si le eh, Se buscaba problemas. Pero que ella veía que había ciertas situaciones, no todas. Algunas, incluso algunas situaciones en que yo creo que se quedan cortas, no. Estoy hablando en. en cuando alguien entrega la mata, porque por eso no hay nada, no ni hay ninguna cartera que pueda. Eh, que pueda valer eso. Uh -huh. pero igualmente, que que igual. Una mujer o un hombre, que igual. Entonces, yo creo que eso nos lleva a una confrontación entre el hombre y la mujer uh -huh. y no nos lleva por buen un camino. Uh -huh. Porque para que hubiese fomentarse para que hubiese. se la igualdad, uh -huh. habría que partir de una conciliación que uh -huh. nos tratasen eh, a las personas, a todos igual, uh -huh. que nos piden a unos derechos, al hombre, que no puede ser vos, hombre, pero, no que pero que a, costa, a costa de los costa de los derechos. De uh -huh. Y en ciertos casos concretos no, no se puede generalizar pero yo sí es mi sensación uh -huh. ¿vale? es la uh -huh. persona entonces yo creo que eso lleva a tratar con el contrario pero eso es uh -huh. un no a uh -huh. yo me gustaría contestar como hombre y luego tú si quieres matizar a mí me gustaría que alguna mujer hablara también vale, que yo te la ponga Ay, como hombre eh, eh, bueno, yo creo que se trata de eso, ¿no? que yo responda todos sino que hablemos entre mujeres y hombres ¿no? que de eso se trata ¿no? a ver, venga has pedido tú la palabra pero yo de, de una... vale. Creo que nunca se le ha quitado ninguna vez un derecho a un hombre. Al contrario. Ya puede llegar a una mujer, sacada de la cabeza. Y con el está bastante Que el hombre siempre, pobrecito, se ha portado bien en la cárcel. Vamos no, no a quitarte tres o cuatro años de Eso es un ejemplo. Luego, veo que siempre cuando un hombre o una mujer tiene connotaciones femeninas, lo femenino es negativo y lo masculino es positivo. Luego cuando la mujer. No, de hombres como la política, tienes que coger tus errores de más chiburos porque tienes que ser mujer en la política pero lo como más Quiero decir que aquí final siempre lo masculino supera, pero tiene que haber chafa lo femenino y se sufre todos los días. Y cada vez hay más violencia porque cada vez hay mujeres más como yo, por ejemplo, que nos cansamos de tener que intentar educar al hombre. Nos cansamos de que los políticos no inviertan en educación para poner a la a la, a la, niña, a la niña por igual. No se hace ese modelo. Nos veníamos mucho, que se animan las manifestaciones, nos salimos, despoticamos y nos llevan feminazos. Nos rematamos con eso. Cuando digo, porque te grites, porque me una histeria de mis pues soy feminazos. quiero decir? y vamos a que ya está bien, que los hombres no son tontos, tienen que entender que las mujeres son iguales, que el faro y el pene, el faro el pe el, el y el coño, la vagina, lo que sea, son iguales, no te condicionan tu manera de ser. En una sociedad moderna, aquí, con suerte. Pero, no puedo con los feminismos antiguos, tampoco puedo. Es decir, hay que avanzar, y como dice. Las mujeres tenemos que juntarnos en lo que estamos de acuerdo. Luego la diferencia, ya se va ocurriendo. Pero entre nosotras, una feminista más rival, una feminista más clase, esto, tenemos que juntarnos las manifestaciones para tener la libertad que nos merecemos, porque es que de verdad ya es imposible esto, es eh, juntarnos en las cosas que nos sumen. Y luego ya veremos cómo a con lo que no nos sumen. ¿Vale? Yo quiero añadir una cosa a lo que dice mi compañera no. Es que, los derechos de las mujeres no son a costa de quitárselo a los hombres. No se les está quitando el derecho de las palabras a las la mujeres. Se nos está equiparando. Por eso, como no se da en la sociedad, se hacen políticas que incidan en esa discriminación que ya viene de serie. Cuando se consiga esa equidad, esa igualdad, igual no son necesarias esas medidas. Pero a día de hoy sí. Y no es a costa de los hombres, es, es que va a dar la mujer en igualdad. En la mujer está el hombre. No sé si el hombre tiene ningún derecho, de no es hombre, que yo sepa. ¡Paro Gui! Yo voy a ser abogada del diablo. Siempre me toca a mí ese papel sé por qué También puede ser de la diabla, también puede ser abogada de la diabla. Pero, pero, pero, yo, eh, es, es que me saltó a mí un ejemplo de, de una amiga mía con su hijo me, y me, y me, hizo, me, hizo, um, me hizo plantearme, yo opino yo como que como todas las compañeras de aquí de siempre, pero ¿qué pasa? Que están pasando cosas de las que se está abusando, de, de, de esa protección eh, que ahora la mujer está teniendo cuando hay algún conflicto entre, la, entre hombre y mujer. Esa protección que está teniendo policial o judicial. Eh, hay casos en los que hay mujeres que están manipulando eh, ese tema. Y me da muchísima rabia que, eh, que, pa que pasen esas cosas. Entonces, vamos a ver, un hombre, un, un conflicto, una discusión entre una pareja y que entonces la mujer se vaya de allí, que no es su casa porque ya están viviendo separados, se va, y va directamente a la policía a decir que ha habido, que ha habido, que ha habido violencia, violencia y, no, y no la ha habido. Y entonces ese chico va directamente a dormir al calabozo esa noche. ¿Ah? Sí, ma... Y entonces... A ver, tranquila, tranquila, tranquila. tuya pasa y tu amiga es feminista, tu amiga es de todo, pero le ha pasado eso y no llega ha habido una manipulación de una persona, eso se debería evitar porque va en contra nuestra. Esas manipulaciones van en contra nuestra. Y yo pienso que en esos casos en que, en que, que está pasando mucho, en el que quieren evitar el que, que, que haya, un, que haya que, que hay un asesinato, que haya la violencia, la quieren evitar, pero quizá hay, hay que poner medios para que es, es, no sea llevarlo a él al calabozo directamente, sino si no, es un caso concretamente en el que están ahí todavía. Si sí, sí, ella se fue, se fue y, y, y, y, porque le, y entonces, vamos a ver, tiene que haber mediadores, aparte de policías, bueno, pues, ya ya para terminar. Sí, sí, sí. A ver, yo, yo te quería contestar a ti, lo que has comentado. Imagino que parte un vídeo que estás circulando por ahí, diciendo que son menos sentimos ¿Cómo era? que, perrían, que estamos perdiendo de derechos derecho, es o que nos sentimos culpabilizados o atacados o juzgados. Yo ni no me siento juzgado ni atacado ni perjudicado. ¿Bien? Creo que estamos es en una sociedad, yo soy un mundo de la empresa que está en 25 años y he descubierto después, luego que estaba dentro, que es el lenguaje que la estructura es absolutamente masculina. Cuando la empresa habla de conciliación, piensa en las mujeres, no en los hombres. Y lo hace todo para que ella puede incorporarse corriendo a trabajar, porque la cultura empresarial es de puro presentismo. Ese vídeo, que tú conocerás, habla del típico mito que hay que por aquí, que son muy buenos, diciendo que, que, que, que, que, que, que, que es que mito romántico. <risa> tu media naranja, mi media naranja. No hay media naranja, yo soy una naranja, yo soy otra. Ella es una naranja, yo soy otra. Y frente a las chicas eh, guapísimas que me han acordado de ciudadanos, Todas bonísimas, que le hacen una cara sueño hombre y que, que le toque el pelo y que las quiera y que tenga un detalle y que las invite a cenar. Es un machismo encubierto tremendo. Eh, lo que tú dices y lo que dices tú es verdad. Hay situaciones en que ella está separada que es social, que, que no Ella dice a su ex, como te pongas tonto, te voy a sacar porque tú estás a mi favor. Y es cierto. Y ella está siendo tremendamente prudente y le dice, sé si que no me puedes pagar nada, no te pido nada. Pero en septiembre acabas de pagar el coche y pásame algo con tus, tus dos hijos, que los llevo yo. ¿Por qué dar la custodia a las mujeres? Porque las mujeres, en el 90% de los casos, son las que cuidan de los hijos, las que se implican más que nosotros. Que si los genes, que se el milagro lo quieran decir, pero se implica mucho más. Y es normal que vayan con la madre, no, no con el padre. No, no. ¿Que se cometen injusticias? Claro que sí, yo tengo un, un amigo íntimo, que ha sufrido lo indecible porque la jueza y la fiscal cada vez que va le quitan un día y otro día y otro día y es un tipo excepcional pero hay un sistema que... pero cuidado, cuidado cuidado que si no nos vamos a votos. que cuando nos dice que tiene unas estadísticas de los médicos ¿De qué médico, Gloria? De los, sí, médicos, de los ¿no? médicos que han participado ¿no? en la violencia de género, que ha pedido lo, la, si la información. ¿De qué del Ministerio de Justicia, del Ministerio Fiscal, la denuncia es falta el 0,5? Eso es. ese es, que es, este, este es el punto, es el punto. Lo lanzamos y decimos, el... no, eso, claro que hay casos, claro, ¿cómo no va a haber casos? Y de la homosexuales mujer. que también se pegan y claro. Y de mujeres homosexuales que se pegan, claro. Pero la enorme genialidad es la que es. La que es. lo que pasa es que todavía hay muchos hombres que se incomodan, se irritan y les fastidia que una mujer se siente a su lado y tiene digo a una que hable, que opine y no te digo nada, si es su jefa entonces mi jefa es un cabrón pero mi jefa es una hija de la gran puta es una hija de la gran puta una zorra ¿Por qué? porque no estamos acostumbrados entonces la indignación cuando es mujer se multiplica por dos lo que necesita es un buen pueblo una la buena polla que la hecha la Ahí te la aquí. O sea, retoge de objetivo que me des una polla con el chulos para Los micro a, trabar, a, a ver, que A ver, yo te quería preguntar si quieres compartirlo tú. Tú ¿en qué trabajas? Podría puede ser simulado, no hace falta que sea real. Perdón? Profesor, eh, cuando tú evalúas, eh, no sé, por ejemplo, los exámenes, ¿no? Si dentro de las calificaciones tú de, en un examen has puesto, no sé, 50 preguntas, y de esas 50 preguntas con a su vez eh, 10 ítemes cada una, ya llevamos por 500, ¿no? Y hay una de las preguntas de todas, que de, de esos, dentro de esos ítems, una de ellas que nadie ha sabido responder. ¿A ti te parecería que eso significa que tu examen está mal hecho y que no se corresponde con la valoración de, lo, del conocimiento que tú haces con todo el examen? Pues yo parto... o, o, o sin embargo consideraría que es insignificante. ¿Cuánto hay de... De, 500? ¿De 500 Estamos hablando de 500. Uno, o sea, uno de esos 500, pero es mucho más porque es el 0,001. O sea, estamos hablando de muchísimo más. ¿Tú invalida... volverías a hacer el examen a todo los alumnado porque el examen está mal planteado? Yo creo que no. Tú dirías, esto no tiene significancia. Por lo menos en estadística se trabaja así. Yo quiero decir una cosa también. Pasamos a datos, por ejemplo, en las denuncias. Eh, Lucas dice por ahí que las denuncias falsas se inventan también como denuncias verdaderas, son falsas. Bueno, no sí, se se cuenta. Los... Son datos oficiales, son datos oficiales. ¿sí? Pero los datos sí, oficiales los... pero... también se pueden falsear. Pero los datos oficiales dicen que las denuncias falsas son como, como, como buenas. Te... Pero, ¿y, aquí, ¿y por qué nos empeñamos tanto en la denuncia falsas? nos empeñamos en las mil mujeres que han matado desde 2003 no sé, yo sinceramente sinceramente yo no sé si, si el problema son que desde, a las mujeres, o sea, desde 2003 hasta la fecha se han matado a más mujeres por el hecho de ser mujer que a todas las personas que se han matado por actos de terrorismo, ¿por qué hablamos de las denuncias falsas? yo creo que hay cosas no sé que un poco como la gente que se dejado de ir por las ayudas sociales, porque hay gente luego que se aprovecha de ellas. Nosotros lo son medidas políticas que se hacen, ¿verdad? con una buena intención, pero hay gente que se está aprovechar del sistema. Ya está yo sinceramente creo que esto es un cebo que nos han puesto sí. es un cebo yo si queréis eh, seguimos hablando de esto pero yo sinceramente creo que mmm, no sé, a ver yo soy investigadora soy científica, para mí los datos son sagrados es verdad que los datos se pueden cocinar, manipular los datos, los datos arrojan información y yo no puedo concebir análisis de la ciencia sin datos y hacer análisis de datos significa que eso arroja consecuencias. Si nos vamos a lo que es insignificante, podemos seguir, Yo os digo, pero. Aquí hay dos casos y hay que no lo ha dicho. Ya. eso es y algunos más que no lo dicen. Bueno, en fin. Y, y, y después que son insignificantes. Y luego está también los casos... El problema que es que el hombre cuando se le va la cabeza cree que matan. Pero... ¿y la mujer qué hace? Uy, madre mía, por, por favor. No. Yo no he venido a hablar de eso. Yo, sinceramente, no. Yo estoy teniendo mucha... De eso, pero... Sí, no. ¿Y la ley? ¿La ley está ahí decían que bueno, que es una disputa, no cuando... bueno, bueno, es justa cuando, por lo menos, cuando se si la mujer denuncia a un la defensa de la carne, si se sale a la cara, no pasa nada. Pero la ley se tiene que proteger. Acá hay una igualdad. no están muriendo. Sí, pero no podemos culpar directamente. Directamente al hombre por ser hombre, nadie le culpa al es, pienso que hay un error, error en el concepto de la carne. Yo soy sí, de madre, madre, que que que momento, que no, ver, sino que yo creo que desde mi punto de vista, yo estoy de acuerdo con, con la, con la Gloria, sí. Gloria, Gloria eh, Desde mi experiencia personal y desde, mi, desde lo que yo he visto y estoy viendo y trabajando además, y creo que es un problema estructural. Pero cómo se resuelve ese problema estructural si la legislación no nos pone, no nos dota de, de, de elementos ...y de armas con las que nos podamos defender los ciudadanos de a pie, o sea... ¿Tú qué quieres, porque... que te den una pistola? ¿Eh? ¿Qué quieres, una pistola? No, no quiero una pistola, quiero algo con la que la sociedad... ...porque entiendo que es un problema estructural y que tenemos... ...o sea, que, que, la, que, que le pongan medios a esa educación y, y a las leyes... ...porque creo que es la única manera en la que nos podemos defender los ciudadanos... ...por medio de la educación... No sé cómo y de qué manera, y yo veo otro tipo de leyes que no son las que hay ahora, porque no están funcionando. A ver, a ver, efectivamente, las leyes no son perfectas, igual que lo que funciona no es perfecto, y se tiende a que A cada vez mejorar las cosas. Eh, el problema de base, y yo creo que ahí es donde radica todo, porque ya las... Eh, yo estoy de acuerdo en que los datos son fundamentales y yo, como mi perspectiva también es científica y los datos nos arrojan datos que simplemente con verlos pues ya las cosas se nos quedan muy claras. Yo en ese sentido no estoy de acuerdo contigo. por tanto, los datos, datos no las interpretaciones de los datos, eh, se te despejan muchas dudas. La cosa es que uno ideológicamente se vaya por, un, por, por lo derroteros de lo que quiera interpretar. Pero los datos están ahí. Y, y el problema es un problema de, para mí, desde el punto de vista filosófico, de, tener, de asumir que hay un problema de, de, de, de igualdad de derechos. Y cuando yo, por ejemplo, pienso en el tema de, de los conceptos como feminismo y las cosas que últimamente se oyen, yo estoy, yo estoy pensando históricamente en igualdad de derechos. Y cuando se habla de, de ese tema, porque, hay, porque no existe igualdad de derechos. Y, efectivamente, se hacen leyes para tratar de proteger, para que haya esa igualdad, y al proteger, al, al tratar de proteger eso, pues, pues puede ser, puede ser que se esté a lo mejor, puede ser que a lo mejor se esté eh, perjudicando entre comillas a lo mejor a, al otro género, yo lo dudo y que se esté pues, protegiendo en demasía al género en teoría débil, pero yo pienso que, a ver, son protegidas... En teoría... En teo no, digo, digo, digo, pienso, no, entre comillas. Eh. Será, será eh, antiguamente más denominado, más, pero más en más teoría más, no, yo no soy nada débil. Claro, no. <risa> no, que no soy muy mujer decir, lo, que, lo que teóricamente piensan, piensan en, en determinados contextos. Y, y, y efectivamente que las cosas son mejorables y que, la, y que lo que se está haciendo es mejorable, pero que, pero que, eh, pero que ese es el camino, es decir, proteger, los de, proteger de tal manera a la sociedad y a los géneros para que se avance en esa igualdad. Yo pienso que lo que se está haciendo es es, es adecuado, que es mejorable, por supuesto, pero no pienso que, que se esté perjudicando a un género en favor de otro género. Sí, sí. Sí. Yo cuando he oído hablar a este señor, yo voy a firmarla. Firmarla porque después de esa conversación tan clara de, de poner a, a la mujer en su sitio, de adquirir unos derechos, de que me dé un hombre, públicamente diga que, que para que nosotros tengamos los derechos, perdonad que estoy, yo claro que logramos, estoy malísimo con el comentario, no que lo contigo, que para que nosotros consigamos los derechos, se los vamos a quitar a ellos, vamos, eso es. Pero qué derechos si a lo mejor tienes tus derechos más no los míos. Entonces es simplemente dejar que yo tengo los derechos, pero yo no te voy a quitar ningún derecho. Esa realidad que tú ya me has quitado unos derechos. Esa primacía del hombre ya ha quitado muchos derechos a la mujer. Y no se puede decir que esto está cambiando para quitar a mí mis derechos como hombre. No, por favor. Es, si estoy yo viendo la televisión, o en el salón. Eh, yo estoy viendo, mi marido está, viendo, está todo el día viendo en el periódico, se está haciendo culto, está en todos los sitios, yo todo el día avisando, cuidando, cuidando a los niños. Yo no digo porque yo quiero ver un poco la televisión o quiero ver el periódico, yo no. Yo no, ni no puedo pensar, digo, ¿cómo un hombre puede pensar que le estoy quitando parte de sus derechos? Si esa es al revés, que él los ha quitado, to, eh, quitado todos a la mujer, a su mujer y a todas las mujeres. Y que ve bien que él se culturice, que, que tenga derecho a todo lo social y a todo, y que lo puede hacer todo el día pegando O sea que para mí, vamos, bueno, y eso de decir que, que porque nosotros demandemos unos derechos es en contra de unos derechos del hombre, ¡buah! Yo me muero. yo pues este no ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, es que puede ser? pensar en un hombre que se le va a quitar ese derecho? Porque nosotros reivindicamos unos derechos. Estoy <ríe> Bueno, yo no sé si conocéis. ¿Conocéis a un señor que se llamaba Aristóteles? Sí, ¿verdad? Bueno, pues Aristóteles decía, escribía en sus tratados de política, y decía que la igualdad consiste en no tratar por igual a todo el mundo sino tratar por igual a los iguales y desigual a los desiguales eso es la esencia de la igualdad por lo cual ese, ese, ese principio extraordinariamente antiguo lo que refrenda es cuando la acción política de cuando se detectan desigualdades como las hay en los derechos de las mujeres, en los derechos de nosotras, que la acción pública redirija, reestructure esa situación de desigualdad. El Tribunal Constitucional además también lo ha admitido como constitucional, o sea que aquí no hay ninguna duda, no hay ninguna duda en la obligación de los poderes públicos, lo dice la Constitución, el artículo 9 lo dice el Tratado, lo dice el Tribunal Constitucional en muchas sentencias y... Articulo el argumento en Aristóteles, la obligación moral del Estado es tratar por igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y ahí están articulados todos pues, los impuestos, eh, en fin, todo lo que queramos, la, la, la política pública. Claro, eh, tú decías, es que yo quiero, para mí la igualdad es que todos somos personas. Claro, sí, sí. Pero tenemos las personas la misma dignidad moral, tenemos el mismo acceso real, de hecho, a lo mismo, mujeres, en términos de mujeres y de hombres, en fin, no, nadie puede decir que sí, porque si alguien dice que sí, es hacer una mentira una verdad no lo puede decir nadie, ahora mismo nadie puede discutir la brecha salarial y mira que a mí no es un tema que me encante, porque está muy de moda y en fin, y parece que ahora hemos descubierto la pólvora con la brecha salarial, desde luego la brecha salarial es muy importante, pero ¿sabéis lo que es muy importante para las mujeres? La situación en la que se nos pone vitalmente decidir si queremos ser madres o si queremos ser profesionales, esa es la cuestión. ¿Y por qué tengo yo el ejemplo que yo os ponía de esa alumna excelente o no excelente? ¿Por qué tengo yo que decidir si quiero ser madre o si quiero una carrera profesional? Es el nudo gordiano, es el nudo gordiano. ¿Y sabéis qué? A partir de esas frustraciones en las decisiones, se producen muchas situaciones de violencia. Porque las mujeres no tenemos independencia, no somos autónomas, no hemos tenido, no, no hemos podido decidir, no hemos sido dignas moralmente a lo que, como decía antes, tenemos derecho. Entonces, en fin, yo entiendo que aquí hay un baile general. Yo la pregunta que te haría es, oye, ¿tú te sientes amenazado? Tú, sí, Con, O sea, en esa situación de hombres-mujeres, ¿tú te sientes amenazado en tus privilegios que te vamos a quitar? ¿Qué? ¿Por qué? No, no, pero que te voy a quitar yo Yo no sé cómo te vas tú Pero yo, yo no te quiero quitar a ti ningún derecho Yo, yo no te quiero yo, mira, yo no quiero que tú no votes Yo no quiero que tú te quedes en el paro Yo no quiero que tú te quedes No, no, yo no quiero nada de eso No quiero nada de eso Como feminista que soy no quiero nada de eso Pero ¿sabes qué? Que yo quiero poder hacerlo Con la misma libertad que tú Y la realidad no es esa Yo soy afortunada Pero... No las mujeres del mundo son afortunadas. No, que No veo tampoco libertad, ¿Qué? ¿no? Ciertas cosas en las que no veo libertad para el hombre en sentido. Yo no, no estoy discutiendo, yo no entro en que no haya diferencia, ¿no? En que, en que seamos iguales. Está claro, bueno, yo tengo claro que, somos, eh, que la igualdad existe. ¿Vale? Para eso hay es que trabajarlo mucho, que eso depende justamente del, del Estado, etcétera, etcétera. ¿No? eso es complicado. Me refiero a la forma de abordarlo. ¿En qué forma de abordarlo? Sí, no, lo que he dicho antes. Que cuando una mujer, en cuando una empresa, si su comité de dirección tiene mujeres o si tiene planes de igualdad y no tenga preferencia ante la contratación del servicio público, ¿qué problema hay con eso? Esa empresa está cumpliendo. Es lo mismo que si la empresa no tuviera. Imagínate una empresa que no tuviera el plan de prevención de riesgos laborales. ¿Tú la contratarías si fuera administración? ¿Verdad que no? Imagínate, una empresa llega a ti, tú eres la administración y tú abres un pliego de contratación y tú tienes una empresa, tienes varias empresas, una de ellas no tiene el plan de prevención de riesgos laborales, ¿tú la contratarías? Pues es lo mismo que pasa cuando tú contratas una empresa que por ley tiene que tener un plan de igualdad y no lo tiene. Y sin embargo se contratan. a parece que me gustaría saber, para comprenderte, en qué situaciones tú de tu convivencia diaria... ¿Te ves incómodo, amenazado? ¿Te ves que tu derecho puede ser vulnerado? Sí, por ejemplo, yo no voy a decir. entrar, ¿no? No, no, no, tú, tú, tú. ¿Cómo no, te llamas? No, no pues no José, yo no lo veo José, ¿en qué, qué circunstancias mañana, sábado, pasado domingo, la semana que viene, en vacaciones, te ves tú, de tu convivencia, ves cosas que dices, ostras, como hombre me estoy sintiendo. Cultura compartida, le pregunto a él mismo. Muy interesante, muy interesante, la cultura compartida, muy interesante, un tema interesante. No, por ejemplo, por ejemplo, tú, ¿tú, ejemplo? ¿tú, tú tienes problemas con yo, la cultura compartida. Si yo quise si, que a trabajar, imagínense, yo quise trabajar en una guardería. Sí. Si yo ponía a pedir trabajo en una guardería pero porque te van a decir que no que, que... Uy, por favor se puede pensar que ¿Qué pensar qué? <risa> bueno una guardería por qué mira yo te voy a decir una cosa si yo cómo te llamas tú José José si yo fuera la directora de esa guardería o de esa escuela infantil yo te contrataría sabes por qué porque me encanta cambiaran los pañales de las criaturas y me encantaría que le dieras de comer y me encantaría que cuando no cuando lloran y no eres capaz de pararlo, te desesperaras y me encantaría que a lo mejor ya a partir de ahí dirías ¡Jolines! ¡Qué trabajazo que hacen las mujeres! Y solo lo hacen las mujeres y yo tengo hijos, pero sin embargo tengo que venir a trabajar para pa calmar yo te contrataría. Otro caso. Y a, y, a, y a, tu mujer de jefa del servicio de jurídico de, de mi empresa. Bueno, dico, bueno iba a poner en el otro caso, por ejemplo, el tema de los de los niños, ¿no? De niños. Hay muchos padres eh, que me gustaría más. Más, más, más. y ahí siempre ¿Qué? hay un ¿Qué? problema y no se puede demostrar que la madre, por ejemplo, manipula, no sé qué, no sé cuánto Uf. claro, eso al final estás haciendo también perjuicio a los hijos mm. lo hay, hay, hay... oye, ¿tú tienes hijas? ¿tienes hijas? ya, ¿y tú crees que tu hija es tan, tan mala como tú le va a hacer todo eso a tu, la criatura? ¿Hablas de tu mujer? No quiero personalizar a No, no, es que no, no, no, pero a ver, yo tampoco, pero a mí es que no me gusta hablar de generalidades, porque claro, madre mía, bueno. Yo te puedo demostrar en muchos casos, no estoy hablando de uno. Sí. Pero en muchos casos, no se ve ni se denuncia, porque eso no se puede mostrar. ¿quién está? El SAP, el famoso SAP. Sí, el SAP. Y no sí, somos... No, sobre todo es que las mujeres somos naturalmente manipuladoras. <risa> <risa> <risa> Pero si mañana, ¿cómo te llamas? Victoria. Sonia. o Victoria. Mañana deciden ponerse una camiseta de dientes un una banda, con el sujetador, una falda, con el muñito, los comentarios nuestros serán que nos está provocando y que se marchen. Si mañana tú te pones, bueno, tú y yo nos dejamos que se vuelve, si necesitamos pedirte años menos, nos ponemos una camiseta de balustés enseñando nuestra saxita y nuestro paquetito, eh, nadie diría que ya, aquí tampoco nadie diría que nosotros estamos buscando más nadie lo decía salvo también que era la cadera y se la pero si no, nadie diría que estamos buscando más hay una serie de estereotipos que me querían decir que el que están dentro de nosotros y eso todos los días y no se muestra entonces que hay excepciones que como la tuyas, claro, ni uno de mis mejores amigos es el problema y la mujer se está engañando y dice que hay la vida fuerza ni lo recibe, quien yo, de lo otro. Sé que son casos íntimos que lo conozco. Y que son minorías. Y la gran realidad es la otra. Si fuéramos un poco sensatos y el dentro de la contabilidad, reconoceríamos que la diferencia es tremenda. En los casos. Esos son sangrantes y nos duelen como, como si no como hombre, nos duelen, ¿por No, pero no duelen, no, pero aquí sin embargo yo todavía, nos duelen mucho, pero yo todavía no estoy oyendo hablar demasiado, como estamos en toda esa deriva de, de la cerca de mil mujeres que han matado en cuestión de... Si ha, si ha hablado, pero, bueno sí, no, pero no demasiado, o sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué nos matan a las mujeres? ¿Por qué...? A mí, cuando alguien se mata, se mata y luego se pega un tiro, se puede pegar un tiro y luego así dejar a la mujer en viva, ¿no? Pero ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos matan a las mujeres? Esto, esto no es ninguna. A ver, yo no, yo lo he dicho desde el primer momento, del minuto cero de mi intervención, los hombres sois pieza fundamental para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, pieza fundamental, porque soy el 50% de la población. Pero claro, las mujeres, a las mujeres nos matan y nos matan por el mero hecho de ser mujeres. Esto no es irrelevante, no es irrelevante. Yo querría que pensáramos qué hay que hacer para que no nos maten. O nos matan por, por adquirir derechos que ellos ya tenían y nosotros a lo mejor estamos adquiriendo que ellos no lo ven como que tengamos derecho a tenerlo. Pues sería sobre todo esta reflexión sobre la que habría que pensar, ¿no? Porque, en fin, en los estudios de sobre violencia de género, no, no, uno de los problemas que tiene la violencia de género es que no tiene perfil. No hay un estereotipo de mujer, porque hay mujeres mayores, pequeños, o sea, jóvenes, eh, mediana edad, hay mujeres con formación, sin formación, otro de los bulos grandísimos que circulan por ahí, que es terrible, es que son inmigrantes a las mujeres que matan, a las asesinadas y los asesinos, miren, no, o sea, los perfiles de la violencia de género, por eso es tan compleja y antes cuando hablábamos de, yo creo que lo que tenemos que empeñarnos es en pensar en devanarnos los sesos para saber qué tenemos que hacer mujeres, porque nos matan a nosotras, hombres, porque... No creo que nadie de aquí sea cómplice con, lo que, con esos hombres que nos matan. Yo no tengo absolutamente nada en contra de los hombres, todo lo contrario. Es más, a, a mi alumnado yo entiendo cuando os contaba que yo le daba clase de esto y hablaba de, de igualdad... Yo, tranquilo, esto no es esto no es una clase de no vamos a, no, no, no se trata de, de, de machacar, ni muchísimo menos todo lo contrario, sois nuestros aliados, otras cosas para que no nos matéis no vosotros que estáis aquí, sino los hombres ¿no? pero claro, la cuestión es es muy difícil porque como os digo, los perfiles no existen no es eh, mujer, inculta eh, joven con relación... No, no, no, no, hay de todo. ¿Cuál es el común denominador? Que somos mujeres. Y que el patriarcado a las mujeres nos tiene cosificadas. Somos una cosa. Somos un objeto. Somos una pertenencia. Y por eso, cuando decidimos no estar... Pues esto, como si yo... No me gusta el vaso. Lo tiro. Bueno, no hay no hay el reconocimiento de que tenemos igualdad integral, dignidad integral y podemos estar o no estar, pero que no le pertenecemos a nadie. Lo que decía antes de la media manzana, o la media naranja, claro que no, aquí no hay nadie que sea media naranja de nadie, somos dos naranjas. O dos peras, o dos lo que sea. <risa> que nos quedan cinco minutos. No, nos quedan cinco minutos. A mí de me gustaría hablar, claro, eh, estamos hablando aquí de situaciones muy graves y muy dramáticas, ¿no? Pero a mí también me gustaría hablar del micromachismo, uh -huh. del micromachismo que sufrimos y que ni siquiera nosotros somos conscientes de. Porque ni nos enteramos. Hoy hoy hay una radio que AENA va a cambiar su eh, al, a, el mensaje que le da a los, eh, a los viajeros para que esperen o que hagan cola. Entonces será señores viajeros y entonces va a cambiar la clase y va a decir, todas las personas que vayan a viajar a Estados Unidos, que hagan ¿no? ella, eh, Y yo cuando he oído eso en la radio me he dado cuenta que yo ni siquiera era consciente de que eso fuera machismo. Entonces ese micromachismo yo estoy contigo de que, de que hay que empezar, aquí estamos hablando de, de las mujeres que matan, pero hay que empezar por la educación del micromachismo, por la educación de la forma de hablar, la educación de tú de esto no entiendes, la educación de que cállate. Y, y no pasa nada cuando el marido te dice, cállate en un grupo y si tú le dices a tu marido, oye cállate, todo el mundo es como dice, la está menuda, ¿eh? Lo no has avergonzado, lo no has avergonzado. ¿Oye? le Y faltado el respeto. ¡Oh, <risas> ahora, ¿qué te puede decir aquí? Cállate, de esto no entiende. Y no pasa nada, no pasa nada, debe ser no, no, no, ese, ese, o, por ejemplo, cuando quieres compartir tareas del hogar y él dice, yo es que esto no lo veo. Si tú lo ves, si tú consideras que tienes que limpiar los cristales, pues, pero es que yo lo de los que yo no lo necesito. Y ya te ha dejado a ti, que claro, vamos a ver. O sea, ese, ese tipo de material, en el que... <risa> Esa es muy buena, ¿eh? Bueno, Esa es el que vivimos cotidianamente y, de, y que ni siquiera somos conscientes. Cuando yo me quedé, yo nada más empezar a trabajar me quedé embarazada. Y yo sé que mi jefe dijo, pero porque me llegó, ¿no? Menudo, la que no, o sea, esta llega, era una posición, era funcionaria y se quedó embarazada. Un compañero que cogió una hepatitis nadie dijo ¿no? o sea nadie dijo anda que este llega coge la pasada sé qué entonces y, y que coste que mi jefe era una gran persona pero ni siquiera somos conscientes del de micromachismo tan tremendo y tan brutal que tenemos a, a sí. nuestro alrededor constantemente, es una cosa constante es cuando llega el padre yo trabajo en un sitio que recibo familia llega el padre y, y a mi compañero que no es que no tiene el mismo nivel que yo se dirige a él o al mecánico que le está explicando lo que le pasa al coche y mira al policía y le dice, entonces el coche ¿tú? no ves sé que no funciona y el otro al policía pero entonces que el embragno y eres tú la que se te ha quedado o sea, eso es constante entonces ahí en la educación tenemos que incidir muchísimo y por supuesto con los que nos matan y con los que matan por supuesto ahí están las leyes pero el micromachismo es es apabellante, es tan grande tan grande que ni siquiera lo vemos yo creo que sí Gloria, muchas gracias por estar con aquí, si quieres cerrar decir algo más Sí. Bueno, pues nada, yo les que leáis que leáis literatura de género Hay una literatura, hay un... Bueno, pues Nuria Varela escribe sobre feminismo para principiantes por pues Lo digo por si hay quien no conozca bien la materia, hay otras muchas hay... La verdad es que ahora mismo hay muy buena literatura sobre feminismo el feminismo no es otra cosa que la ideología que pretende y procura luchar de un modo pacífico para conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres, una igualdad real en oportunidades. No para ser ni una más, pero sobre todo para ser ni una menos, para no tener menos derechos y ni menos oportunidades. Y bueno, esto tiene mucho que ver, vosotros sois una asociación, vosotras y vosotros sois una asociación que se llama Regenera, y en la regeneración o para la regeneración social es fundamental esta, esta cuestión no se puede no puede haber democracia si entendemos como la democracia el derecho a la participación y el derecho a la a la igualdad entre seres y el derecho a la participación pública a, a una persona un voto, las decisiones son iguales, solamente puede haber democracia si, si somos iguales. ¿Somos iguales? De verdad. Y eso pasa por una regeneración. Con lo cual me parece que con esa, con vuestra denominación tenéis mucha tarea y un enorme compromiso. Nada, cuando queráis me volveré y encantada, agradecidísima. Y el 8M, nos vemos en las calles. Por favor, ni un paso atrás. Todos para adelante.